Ya, yeah. estamos aquí en un nuevo vídeo. Bueno, vamos a jugar al restaurante del Panda este 3. Lo he probado un poquito en los otros ensayos de los vídeos, porque voy a ensayar los vídeos. Ya lo estáis viendo. Voy a bajar el volumen por si os está estresando. Vale. Y a mí un poco sí me raya, pero bueno. Como os decía, yo si ensayo los vídeos, voy a enseñarlos para que queden bien. Más vale hacer un vídeo bien editado y corto que uno largo, pero mal editado. Bueno, soy Spanda. Bueno, la presentación ya... Buah. Finita, finita. ¿Un elefante? Vale. Es que son muy cookies. ¿Ves? La vaca ahí. Parecen bebés, te lo juro. ¿Ves? Como ya ha estado esta. No quiero esto. A veces no me detecta esto, ¿vale? Voy a intentar. Bien. Vale. Vamos a hacerles unos macarrones. Mi comida favorita, por cierto. Es que están buenísimos los macarrones. No hay que echarle más. Todos los que podamos. Ya no se puede más. Pues ahora lo calentamos ardiendo. Y bueno, pues se si salgan, ¿veis? Ya puedo darle al clic. Esperar un poco más. Bueno, yo creo que ya están. Vale. Bueno, vamos a tener que escogerle alimentos. Yo creo que un tomatito. Una salchicha. Una zanahoria también bien. Yo creo. A ver. Que encima de destripando la historia, cocinero, ¿eh? No os quejaréis. Eh... Ostras, qué pequeñita la acabo de hacer. Bueno. Vale. Están. Uy, hay que escoger cuchillo antes. no sé por qué no me detecta casi vale bien y ahora yo creo que hay que calentarlos un poco vamos a coger una sartén normal de toda la vida el tomate, la salchicha, la zanahoria, me voy a creer aquí yo, bueno, yo creo que ya está, bueno y ahora hay que echárselo aquí, yo quería hacer más chiquitos pero no me di cuenta entonces bueno no pasa nada es mi primera comida o sea bueno vale un poco de tomate hay que echarle tomatito uy lo estoy estoy manchando el plato mucho yo creo que un poco de sal un ajito bueno todos los ajitos que podamos. Una guindilla. No, mayonesa no. Y un poco esto. Un poquito. Y para servir al elefante. Yo creo que le va a gustar al elefante. No sé, pero bueno. Hay que darle de comer. Me están suciando toda la mesa. Cómelo. Muy bien. Ole. Dame tu dinero, eh. Bueno. Buah, es que hay que lavar... Qué gochos los elefantes, por favor, ¿eh? Si veis a un elefante... No va a ser muy limpio tampoco, no va a estar muy limpio. bueno, la bacalola vamos a ver qué quiere la bacalola mm, yo a la bacalola le veo un puré o algo así con arroz, no sé yo creo vale pum Esperamos un poquito. Y ahora sí. Le echamos los ingredientes a la bacalola. Bueno, tomate siempre hace falta. Cebollita. No, esto no. ¿Te gusta esto? Vale, te gusta. Pues esto. <coughs> a ver, vamos a cortar muy finitos, pero que muy finitos. Ah, perdón, poner. Así tan finitos, tan finitos que ni se vean. Que sean finitos, pero que sean muchos. Pero muchos. Así, así, así, así, sí, así así así, así, así, así, ahí. Muy bien. Y ahora viene el brócoli. Vale. Pues yo creo que así... ¿Veis arroz con algo de puré? No sé. Yo ya tengo experiencia en esto. No sé si vosotros. Buah. Vamos a echarle más de esto. Una guindillita, yo siempre le he hecho guindilla. Un toque de limón. Yo creo que un poco de pimienta y de sal. Yo creo que plato gourmet. Bueno, va a quitar hola. ¡Ah, lo de escuchar vale ya se puede ir señora déjeme sus monedas el plát el el plátano iba a decir el plato a a fregar y la mesa limpia bueno gente esto ha sido una demostración de cómo cocinar, ¿vale? Cocinar con... Con Cookie, ¿vale? Tengo ese nombre porque, bueno... No me lo he cambiado todavía, ¿vale? Así que... Bueno, espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo.